Hola, soy Elena Espinoza Ríos, coordinadora de la carrera profesional de ingeniería empresarial. Soy ingeniera de sistemas con maestría en Dirección de Tecnología de Información. Te doy la bienvenida a este espacio donde vas a encontrar las buenas prácticas y experiencias de éxito de tus compañeros que te pueden ser útiles como referencia. Vas a poder encontrar trabajos de asignaturas de distintos periodos académicos. Les invito a revisar y aprovechar dichos materiales para que puedan enriquecer vuestra experiencia de formación profesional. ¡Bienvenidos y éxitos!